Hola. A veces nos gusta autoengañarnos. Pareciera que de ese modo logramos sentirnos mejor. Tanto peor es nuestra situación cuando nos encontramos en masa, pues se produce una especie de contagio psicológico que nos arrastra a pensar y a actuar como las multitudes, idiotizándonos un sin ser idiotas. La única mente existente es la individual proveniente del cerebro de cada uno de nosotros. La mente colectiva es algo también abstracto, que sólo cobra vida merced a la influencia persuasiva de unos sobre otros, pero tengamos en cuenta que ésta no posee cerebro propio. En la medida que un concepto crece en adeptos, le va resultando más fácil absorber más y más candidatos. ...opera como si la cantidad supiera la calidad... ...y en un abrir y cerrar de ojos... ...corremos el riesgo de vernos todos contagiados... ...hipnotizados... ...formando impresionantes multitudes... ...vociferando a viva voz... ...nuestra adhesión a preceptos y personas... ...que a veces ni siquiera llegamos a entender... ...pero si semejante cantidad... ...los apoya, por algo será... El nutritivo alimento es este de muchos políticos y líderes del mundo, el cual aprovechan hasta chuparse los dedos para no desperdiciar ni un poco de esa tentadora situación que promete entregarles lo más preciado por ellos, el poder. Los políticos en todo el mundo, o casi todo, Prometen lo que no cumplirán, adulan a sus pueblos asegurando que ellos, los pueblos, nunca se equivocan, cuando casi siempre piensan y corroboran lo contrario, y saben que si ellos se comportan como pastores inteligentes, sus pueblos se verán convertidos en obedientes ovejas. Pero no debemos despotricar en contra de nuestros políticos y gobernantes, pues todo depende de nosotros. Tomemos las riendas de nuestras propias vidas al toro por sus astas y no tendremos de qué quejarnos. He escuchado por allí decir, los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Aunque esto no sea del todo así, ya que existen todavía algunas dictaduras despóticas mantenidas por el poder de la fuerza y la violencia que merecen un renglón aparte en esta historia, en los últimos tiempos pareciera que nos merecemos bastante poco y malo a jugar por la calidad humana de quienes nos gobiernan en el mundo. Pero, fijémonos, algo últimamente está cambiando. Es la primera vez, o la primera etapa, en largo, largo tiempo. Me refiero a un tiempo, tiempos en que ni siquiera yo había nacido. suceden cosas como las que últimamente están sucediendo. Gobiernos que cambian después de decenas de años de ser despóticamente gobernados y cambian merced a la fuerza colectiva de los pueblos. Esto que está sucediendo es maravilloso, salvo por lo triste a veces que trae aparejado eh, el tema de la violencia. Lo ideal sería poder lograrlo en términos pacíficos, pero está sucediendo y creo que sucede en primer lugar por esta herramienta maravillosa en cierto sentido, como lo hice en internet. Como para pensar algo más en el tema, ¿no es cierto? Gracias y hasta la próxima.